Muy buenas amigos vengadores y vengadoras a Toxic Game Channel, yo soy ToxGamer o el Vengador tóxico y este es el canal donde encontraréis las mejores noticias, análisis, curiosidades sobre los videojuegos de ayer, de antes ayer, de hoy y de mañana también. Si os gusta, quedaos y seguid viendo, no os pedáis ningún detalle, hoy vamos a hablar de dos juegos que entran en el Game Pass y que son el Ghostwire Tokyo y el... De Ad Island 2, eh, no sé si el de Island 2 realmente entra dentro de, del Game Pass, pero sí el Ghostwire Tokyo y además con sorpresita, así que mmm, si os gusta el vídeo por favor denle a la campanilla, suscribiros, dadle a like, en fin, para, para que el canal crezca, tenga más apoyo, eh, como digo es un programa especial porque vamos a hablar eh, primero del Ghostwire Tokyo, que es un juego de acción y terror creado por el famoso Shinji Mikami, que quién es Shinji Mikami, por si porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, el creador del original Resident Evil, el creador también del Evil Within, por ejemplo, entre otros, y Resident Evil 2 también estuvo, pero ya no como director, sino eh, ahí ahí es cuando entra Camilla, que también es un grande, un genio, un poco un poco un genio con mucho genio. ¿vale? Eh, es un genio con mucho genio una persona muy eh, estricta, así que si alguna vez por casualidad da por seguirle, como yo eh, en Twitter, no hagáis como hacen otras personas que veo que desaparecen y que él mismo las bloquea, y es que bueno, él lo deja bien claro en su biografía no permite ni en inglés o ah, sea que, que también digo yo a ver, a ver, <ríe> a ver caballero yo cuando veo un que sea un, un tuit de alguien que sea brasileño que hable portugués o que hable otro idioma el japonés también. Yo le doy a traducir y ya está. Incluso los comentarios se traducen. No debería de haber ningún problema. pero Bueno, se ve que a él no le gusta eh, y, y tampoco que le, que, que le caliente mucho la cabeza. Así que nuevamente, Camilla, no le hagáis eh, perder el tiempo con tonterías. Camilla fue el de, junto con Shinji Mikami, eh, también los del Devil May Cry, acordémonos, ¿eh? son los creadores, el creador, mejor dicho, de, y de otros juegos también bastante destacados. ¿eh? Eh, la carrera de estas dos personas ha habido puro triunfo en cada uno de los juegos que han hecho. Así que vamos a empezar con el Ghostwire Tokyo, vamos a, a ver, vamos a explicar un poco cómo es y de qué va la trama, sin entrar en spoiler ni nada, es decir, sí, que sí, que hay eh, mucha gente ya de PlayStation 5 que ya la habrá jugado, otros todavía no porque era un exclusivo temporal, ahora ya estará disponible para PC, para muchas otras plataformas, estará para la Xbox Series X, estará para la Series F y También estará en el, en el Game Pass el próximo 12 de abril. Yo sé que hay muchas personas que no tienen el. Eh, o sea que no todos los meses está pagando el Game Pass. Así que si sois de esas personas, os recomiendo que en abril ya sí os metáis. Ya abril. Porque va a venir muchos juegos y muy buenos. También hablaremos del de abril. Este juego no no va a salir en el Game Pass y si sale en el Game Pass eh, yo ya me, me, nuevamente me tengo que quitar el sombrero ante Phil Spencer y de verdad y la manera que tiene Microsoft de hacer eh, de, de hablar comunicación con otras empresas porque otra cosa no eh, pero Sony hace las cosas de una manera que también tendremos que hablar así sí sí sí también tendremos que hablar de ellos pero bueno, vamos a hablar de, de primero de lo, de lo importante, lo que nos interesa. Este juego nos llevará a una versión alternativa de Tokio, donde tendremos que enfrentarnos a unos seres sobrenaturales eh, llamados los visitantes, eh, que han llegado, han hecho desaparecer a la mayoría de la población. Para combatirlos tendrás que usar nuestros poderes, tendremos que usar nuestros poderes, nuestras habilidades mágicas en una jugabilidad frenética y espectacular además el mismo día de lanzamiento se podrá descargar una actualización gratuita que añadirá <risa> la espera valió la pena sí, porque si saliera de lanzamiento ahora pues ya sabéis, como todos los grandes juegos primero tienes que esperar a la primera actualización que se vayan corrigiendo los bugs, etcétera, etcétera todo eso ya lo ha tenido que pasar eh, la gente de Sony y ahora nosotros tenemos juego en el Game Pass. Además, con, con una actualización gratuita en la que incluye eh, un nuevo modo de juego, zonas inéditas, nuevos enemigos y mejoras en la historia. Cuando decimos mejoras en la historia, pienso que, hombre, que no, no es sobre la historia eh, del videojuego, no, no, no tiene que ser grandes cambios, sino simplemente mejoras. El Dead Island, por su parte, se lanzará el 21 de abril. Esta vez la acción se traslada a Los Ángeles. Y qué ganas tenía yo de este juego. Dead Island 2 es uno de los juegos más esperados por los fans de los zombies y la acción en un mundo abierto. Se trata de la secuela de exitoso Dead Island que salió en el 2011 y nos llevó a una isla paradisíaca infectada de muertos vivientes, Hanoi. ¿Sí? <ríe> y a la primera, Hanoi. No me... Bueno, ¿para qué dudar. Hanoi mismo se llamaba <risa> eh, Sin embargo de Addisland 1 Sin embargo de Addisland 2 tiene un tono bastante más cómico Y nos traslada a los barrios más famosos de Los Ángeles Incluso yo creo que llegaremos a Belén Estoy seguro El juego ha tenido un desarrollo muy complicado Y ha sufrido varios retrasos Y cambios de estudio Con lo cual siempre se ha ido retrasando Ya incluso hasta el proyecto parecía Abandonado Que ya no Que ya no iban a hacerlo que ya no iban a hacer el juego, pese a haber visto el tráiler de ese tan guapo que sale el corredor, ¿eh? el cambiado, hasta la música y todo, bueno eh, si queréis os dejo en la, en la parte de la descripción, os dejo el enlace a, a ese, al original, digamos para que podáis escuchar la canción original con la que viene el, el tráiler y a partir de eso ya no, no hubo más eh, os voy a, a intentar explicar un poco, ¿no? El juego ha tenido un desarrollo muy complicado y ha sufrido varios retrasos y cambios de estudio y proyecto. Empezó en manos de Jagger, eh, eh, desarrollador de Jagger, pero fue cancelado en 2015 por diferencias creativas con la editora Deep Silver. Luego pasó a Sumo Digital que lo retornó desde cero en el 2016, y, pero tampoco pudo terminarlo y lo dejó en el 2019. Finalmente el estudio encargado de acabar el juego fue Dan Buster Studios, que ya había trabajado en otro título de Zombies, Homefront de Revolution, y después de nueve años de espera y mucha incertidumbre, The Addison 2 por fin tiene fecha de lanzamiento, el 21 de abril. El juego se adelantó una semana debido a que alcanzó la fase gol antes de lo previsto. Esto significa que el juego está terminado y listo ya para ser distribuido, además, Sí, confirmó que el juego estará en Playstation 5, en Xbox Series X Series F además en Playstation 4 también esto es muy importante Xbox One y PC The Atilla 2 nos ofrecerá una aventura llena de acción gore y humor negro en la que tendremos que sobrevivir al apocalipsis mientras exploramos la ciudad de las estrellas podremos elegir entre cuatro personajes diferentes con sus propias armas combinando objetos encontrados por ahí y que luego tú en las mesas de trabajo que siguen estando presentes el juego tendrá una duración aproximada de unas 20 horas si nos centramos solamente en la historia principal, pero podremos ampliarla mucho más si hacemos las misiones secundarias o buscamos los coleccionantes un poco como el Far Cry 6 que te lleva, si os fijáis, este último Far Cry te lleva mucho, eh, parece que te lleva en volandas a... Por, a terminar la historia y no tanto a, a perderte, eh, lo deja como para después, o sea, es como ya cuando termines la historia, te pierdes, Pier te puedes perder por ahí y hacer tu un... pero bueno, se disfruta igual, la verdad es que es un juegazo el Far Cry 6, eh, además el modo de historia del Dead Island 2 contará con otros modos adicionales como el modo supervivencia, el modo horda, esto me gusta mucho, cada vez me está encantando más, donde tendremos que enfrentarnos a oleadas cada vez más difíciles, de zombies. También habrá eventos especiales online donde podremos conseguir recompensas exclusivas o competir con otros jugadores. Otra novedad eh, interesante es la integración de Alexa, el asistente virtual de Amazon. Gracias a esta función podremos usar nuestra voz para realizar algunas acciones como consultar nuestro inventario o pedir ayuda a otros jugadores sin tener que pausar el juego o usar el mando. También podremos pedirle información sobre los personajes o las localizaciones del juego. The Island 2 promete ser uno de los juegos más divertidos y espectaculares del año. Y yo creo que, mmm, que vamos a hablar mucho de este juego. Y si quieres reservarlo ya, puedes hacerlo pues, en tu tienda oficial eh, o lo que quieras. O en tu web, eh, en Amazon, eh, no, no sé, donde soléis comprar. Eh, así que espero que os haya gustado es, este vídeo sobre todas las noticias relacionadas con estos dos grandes títulos y si tienes alguna duda o comentario pues puedes escribirlo aquí abajo en la caja de comentarios si os ha gustado el vídeo por supuesto denle like y, y suscribiros y nada y hasta la próxima espero que este vídeo os haya gustado mucho de verdad besos y un fuerte abrazo